Víctor Manuel Bretón, mejor conocido como Tato, fue detenido por miembros de la policía nacional acusado de robar una computadora, la cual al momento de la detención los agentes de la entidad del orden le ocuparon. Al ser cuestionado sobre el delito que se le imputa, dijo no saber del hecho. No, yo, yo, no, sé de nada, yo no sé de nada de eso. Yo no sé de nada de eso. No eres tú entonces. No, yo no sé de nada de eso. Ahí no, de la cuatro. Varios se están tomando el mundo. ¿Eh? Yo no sé de nada de eso. Entonces, ¿por qué no te alegras tú a tu segundo? qué te vinculan a ti con tu segundo? No sé. Pues no sé, entonces. Sí. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.